Fiesta, WIPR y los cantores de Valladolid. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas tardes, Puerto Rico. Les habla Madeline Ortiz y les doy la bienvenida hoy miércoles 30 de noviembre de 2022 a los sorteos de Wild Ball Pega 2, Pega 3 y Pega 4 de Lotería Electrónica. Muchas gracias por acompañarme. Los sorteos de esta tarde serán certificados por la auditora María Ocasio Saez de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro and Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica siempre aquí en el estudio. ¿Ya jugaste Loto Cash y Doble Revancha? Pues aún estás a tiempo para esta noche. Loto Cash tiene un acumulado de 540 mil dólares que te los puedes llevar sin anualidades, al igual que la Doble Revancha que aumentó a 430 mil dólares. Tienes millones de razones también para pegarte con Powerball. Juega que esta noche tienes 65 millones de dólares que están esperando por ti. Y no olvides bajar y actualizar el app de Lotería Electrónica si es que todavía no lo has hecho. Así podrás estar al día con todo lo relacionado a tus sorteos favoritos desde cualquier lugar. Dale, bájala ya.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 Ponte Wild con Wild Ball es un bolo que te da la oportunidad de sustituir cualquier número ganador del sorteo oficial. Arranca a jugar que el Wild Ball llegó para quedarse. Y justo ahora damos comienzo al sorteo de Wild Ball. Muchísima suerte a todos los que ya lo han integrado a sus jugadas. El número ganador de Wild Ball es el número 9. Repito, el número ganador de Wild Ball en la tarde de hoy es el número 9. Ahora pasamos al sorteo de Pega 2. Muchísima suerte ese boleto en mano. El número ganador de Pega 2 comienza con el número 5. Segundo número es el 4. El número ganador de Pega 2 es el 5-4. Repito, el número ganador de Pega 2 en la tarde de hoy es el 54. Ahora continuamos con el Pega 3. ¡Mucha suerte, familia! El número ganador de Pega 3 comienza con el 2. Segundo número. Repite el 2. Tercer número. Es el 7, el número ganador de Pega 3 es el 227. Repito, el número ganador de Pega 3 en la tarde de hoy es el 227. Y ahora concluimos con el Pega 4. Mucha suerte Puerto Rico. El número ganador de Pega 4 en esta tarde comienza con el 0. Segundo número es el 8. Tercer número. Cuatro. Último número del Pega 4 es el 7. El número ganador de Pega 4 es... El 0847. Repito, el número ganador de Pega 4 en la tarde de hoy es el 0847. Estos han sido los números ganadores de esta tarde. Muchísimas felicidades a todos los ganadores. Entren a nuestra página oficial, loteriasdepuertorico.pr.gov, para más información. Gracias por sintonizarnos. los esperamos en los sorteos de esta noche a las 9. Que tengan todos una excelente tarde.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 ¡Señores! ¡Qué día maravilloso! Miércoles de sabor. Aquí, en, aquí estamos, señores. Solo quedan 32 días nada más para que termine el 2022. Así que vamos a disfrutar lo que queda de este mes, señores, que ya mismito se va, se va noviembre. Y muchos invitados maravillosos que están aquí.